Aquí gente, aquí al Slayer pues que... 9000. Y solo para informarles que mañana estaré comenzando con una nueva serie Survival con mods en modo hardcore para el, para el canal. Así que, así que, como los espero mañana, pues ya saben, para empezar, estoy hablando un poco bajito porque es tarde mientras estoy grabando esto. Así que, nos vemos mañana con, esta, con la serie y bye.